Te voy a hablar de un tema un poquito tal vez más interesante, que es lo que realmente es como que la, la base de la, de la programación, como ya lo veíamos en el módulo anterior, que son las estructuras de control. PHP tiene las mismas estructuras de control que cualquier otro lenguaje, y también tiene algunas construcciones particulares, ya las vamos a ir viendo. La primera de las estructuras que vamos a ver es la condicional. ¿Cómo se escribe un condicional en PHP? Con la palabra reservada IF... A continuación, unos paréntesis. Dentro de los paréntesis, una condición y luego se abre una llave, se escriben las sentencias que corresponden a lo que debe hacer el programa en caso de que la condición sea verdadera y se cierra con una llave. Algunos detalles interesantes para observar. Primero, ¿qué es una condición? Una condición es una expresión cualquiera que pueda evaluar en verdadero o en falso. Esto es una característica interesante que tiene el C y todos sus lenguajes derivados, que es que cualquier expresión que evalúe como número cero significa falso. Y, por el contrario, cualquier expresión que evalúe en un número que no sea cero es verdadero. En el caso de PHP todavía eso se extiende un poco más a una noción donde el cero y hay otra noción que es la de vacío que lo vamos a ver en un momento, pero, por ejemplo, una expresión de tipo carácter donde una cadena es vacía, eso también se entiende como una sentencia una condición falsa. Después tenemos el tema de las llaves. Las llaves, si no conoces el lenguaje C, si lo conoces no te llamará la atención, pero si no lo conoces, las llaves son los delimitadores de bloques. ¿Sí? Eso es importante entender que, todo lo que hay entre una llave y la otra son una cantidad de sentencias que se van a ejecutar siempre en bloque. Es decir, o se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Con algunas excepciones que veremos en un rato. Un ejemplo sencillo. Si acá lo que estamos diciendo es si el contenido de la variable A es mayor que 18 entonces queremos que se emita un mensaje que diga adelante. Fíjate que por más que está todo delimitado entre llaves el, el eco el punto y coma también lo estoy lo estoy poniendo esto por ahí en algún lado puedas leer el código sin utilizar llaves e inclusive sin usar el punto y coma cuando se trata todo de, de una sola de una sola instrucción mi sugerencia ahí es por más que escribas un poquito más es más fácil mantener una sintaxis consistente esto es una característica también que tiene el propio php que de alguna forma deja mucho es la responsabilidad del programador el que tan bien o mal crees escribir el código. De vuelta, es un tema de estilos, va en base a la experiencia de cada uno. Mi experiencia me indica que es mejor escribir las cosas de la forma más estándar que se pueda. Ya hay suficiente de otras cosas para pensar, como para estar todo el tiempo pensando, pongo llave, no pongo llave, pongo punto y comas, no lo pongo. Más vale no pierdas el tiempo pensando en eso. Ponés poné siempre las llaves, ponés siempre los puntos y comas, listo. Una situación que se da muy comúnmente cuando uno está programando es la necesidad de ejecutar una cierta cantidad o un, un cierto bloque de código cuando la condición se cumple y un código completamente diferente en el caso de que la condición no se cumpla. Es para eso que existe la palabra clave ELSE, la palabra reservada ELSE. fíjate entonces, la construcción es muy similar a la que veíamos antes, simplemente que después de que cierra el bloque de sentencias determinadas por la condición en caso de que sea verdadera, se agrega la palabra ELSE y se vuelve a abrir un bloque para las sentencias que deben ejecutarse en el caso de que la condición no se cumpla. Siguiendo con el ejemplo anterior, imagínate que estamos en un cine y hay que ver si la persona que viene a comprar una entrada es o no mayor de edad para poder ver la película que quiere que para la que quiere comprar la entrada, entonces lo que preguntaríamos es vuelta, si la edad de la persona es mayor que 18 le decimos adelante. Si no es mayor que 18, entonces le decimos afuera.